estamos en un nuevo vídeo un vídeo de un túnel Estamos aquí en el servidor De Roleplay Vamos a <ríe> Vamos a movernos con un coche de policía Que, que hemos robado No lo hemos robado no. Nos han eh, Nos han venido a A por nosotros Y nosotros pues se lo hemos cogido Vamos a patrulla compañero Este hombre Este hombre Lo he metido al final en la mafia porque mi otro amigo que no se une nunca, pues no lo iba a meter. Le he dicho que, que él no lo puedo meter. Porque él no juega nunca. No patrulla. Oiga, señor. Licencia de arma. Manolo. Que muero. Que muero. Que me estoy vengando. Y yo. Yo te curo, Manoli. Oli, qué pasa? Corre, corre. Venga, venga. Vamos, Manoli. Te <todos> corro. Corre, corre. ¿Pero a dónde vas, Manoli? ¡Suicida! Por aquí, Manoli. No pasa nada, Manoli. Hostia. Hostia, Manoli. <risa> Señor, <risa> tranquilo. <risa> ¡Ya está, ya está, ya está! Niño, para, usted. Bueno, para usted. ¡Ay, yo estoy llorando, estoy llegando, tío, de vida, loco! ¡Aparece vehículo la derecha! está de fuego! tío! <ríe> me tío! tío! he tío! <ríe> <ríe> oh, no, la han matado. ¡Ay, Manolo, que ha flotado el coche! ¡Manolo, que ha flotado! Yo no me he enterado Manolo, de nada, ¿eh? El coche, Manolo. ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Dios mío, qué bicha rey! ¡Ay, Dios mío, estoy tirando, loco! Ay, ¡Qué bueno, tío! Ponte, aquí, ponte no. el key, ponte el key. No, no puede volver, no puedes volver. qué ha, ¿Qué ha pasado? Nada. A ver, vamos a dar. A, ver. a darnos el admin. Háblelo, lébela. Dáblelo, lébela. Nadie ayuda a Marica. Que lébela. Dáblelo, lébela. Dáblelo, lébela. lébela. Dáblelo, lébela. lébela. lébela. Yo, yo, yo, señor, yo me desangue de tengo tengo yo, ¿sí? que tengo 7, y sí, sí, si me pega y si me pega disparo, es lo que hay. La vale, ya. a ver, que. Un momento, aquí ya fuera de rol, que tengo, que estoy aquí dando cosas. ¿Tú, te, oh, ¿tú oh. querías otro generador, ¿o ni? Sí, yo, quería uno, eh. yo, yo, quiero una especial. No sí, es no que. Rica. Rica. Toma, no, level, eh. cuidado. Ma, level, eh, ¿no? Pues ya está. Eh, yo necesito una. Callaos, hombre. Que necesito uno industrial. Que mi casa es muy grande y no llega. ¿sí? Ah, para la lo... ah, luz entera. Ah, Pues suéltame entonces ese. Sí. ¿El que? El generador, suéltamelo y te, y te doy el industrial. No, si sí. Ah, quiero. Ah, la coger el otro, vale. Venga. tiene cara de Tiene cara <risa> de Toma... ¡Es <risa> un chicle bomba! por un un bomba! Vale, yo le puedo re eh, revivir Ha desaparecido Revivirlo. Revivete, revivete Corre, mi Corre, mi Jesús! <risa> Jesús María. Oh, es Es tu, oh, es milagro Es que yo a comérmelo y es que va con un poco retrasado, ¿eh? Que lo comes cinco segundos después peta. Claro, claro Es que tiene que hacer esto, Tiene que bajar que el estomaguito que, que y todo Toma, cógelo, corre. Corre, corre corre allí, allí, se está yendo Corre, corre, bótale, bótale Vamos vamos, vamos, con él, vamos, con él, vamos con él. Vale Espera a él, a verga yo. No, esto. Yo de rey loco. Ay, papá. Ay, qué bueno. Ay, me cago en Dios, tío. O ney, que está embolado, tío. Está embolado el día de aquí, señor. Ay, joder, el yihadista Policía es... Voy a, a poner un... Un esto de esa yihadista. Un trabajo de esa yihadista. <risa> es pues que no me tío. no sé... Este hombre se ha inmolado antes. No voy a darle más, no voy a darle más. Ya está, ya está. El, chico, el chicle de antes va bien. Los próximos te, me, te meteré, meteré un kit y te daré el chicle para que te vayas inmolando por ahí. parece bien. otra ya lo voy a dar a guaya. momento. No tres de dos. <risa> se, lo, se lo come y va detrás nuestra. Tiene que tener chicle. Voy a darle. Voy a crear un, un kit Para pa que dé chicle. Hostia, <risa> Ya está, ya está. Vamos para allá, yo, que pobrecito lo no, hemos reventado. reventados. Ayuda, ah, me, me muero, me muero, muda. ¿sí? Un si sí, yo no soy MF. Ayuda. Tú, <tose> hijo de Deja ya de curar aquí, me voy a hacer yo de M.F., voy a hacer yo de todo. Uh. Ay, señor. Vea lo ya, vea lo ya, me no Señor. Manolín, Manolín no... tú no puedes hacer eso, Manolín. Ven, ven, coge el arma ese, ven, coge la. Cógela, coge la. Cógela, requízala. Cógela, coge la. Eh, ah, pero por qué desaparecen los coches? Ah, verdad, a ti también te ha desaparecido un coche. Voy, voy a Se ¡Están atragando el banco! ¡Que yo también quiero dinero! Pero si me no podéis salir a ahora... Me muero, me muero No, yo quiero el dinero para mí ¿Me puedes dar mi coche, por favor, anterior? ¿Me dar mi coche? Admin, el buen... ¿Me pueden dar mi coche, por favor? Me cago en la puta lo que me acabo de hacer. ¡Eh, la pasta! Admin, tío, ¿llevas God? Que te he metido... Que te he reventado esto, Admin. No, no llevo God. Y si lo queréis ver, si lo queréis ver esta tarde en YouTube, pues esta tarde lo vais a ver en YouTube. Me voy con el dinero. Me acabo, me acabo, me acabo de, acabo de robar un... un... Me acabo de puto robar un.. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate, aléjate. A ver, ¿para qué? A ver, a ver. Te estoy pidiendo mi coche, me ha dado el subnormal. Me la has reventado injustamente. Me le puedes dar Yo no enseño. Luego se le dice jalar a mí. Me está siguiendo la puerta A ver, si estoy fuera de admin ahora mismo No me puedes Ostras, chaval Ostras, chaval Huyo eh, No había médicos suficientes, no había dos médicos nada más Médico y médico, sí. Yo había dos un médico. Entonces me podía curar perfectamente. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Madre mía. He entrado, no se lo ha esperado nadie. Y, y tengo todo el... No, no, creo que no he cogido toda la pata, no sé. Pero es que han, han abierto han abierto a ellos, eh. Y, yo, no, yo no he abierto nada. Que habían entrado ya ellos Esto. Madre mía, madre mía eh, Por favor, vamos a dejar ¿Cuántos cargadores de Nikore, pero cómo, cómo han conseguido los cargadores de Nikore, tío Esos cargadores de Nikore no se pueden comprar A ver, aquí hay cosas que sobran, eh esto, a ver, esto no, esto no debería estar de aquí. Empezar. me eh, me aquí ropa de esta. Para desgraciarla ahora. Me tengo aquí medicinas y de todo. Buah, es que he cogido. He cogido de todo. Este chaleco. Aquí no cabe nada. Eh, vale. Vale, pues nada La verdad es que Bastante divertido Aquí se ha matado todo el mundo Yo Yo también me he puesto a matar Y no mucho más Aquí hay cosas de MS, tío ¿Quién, quién ha matado a un MS? Han matado a un MS a los MS no se les puede matar Bueno Chicle con ahí. Perfecto. Eh, Están intentando entrar en mi base. Están intentando entrar en mi base. Eso. Eso van, eh. Eh. Están quietos, eh. Estarse quietos, eh. Estarse quietos, estarse quietos. ¿Qué, qué llevo, Pot? Mira, mira ahora luego Youtube, compañero uh. Me he quedado sin bala vale. De sangre. No podéis volver, no podéis volver. Os voy a un ban, ¿eh? No podéis volver, que no podéis volver. Muy bien. Sí, sí, sí, tú Tú tú eres mafioso jefe, ¿no, Basma? Y has vuelto al sitio, ¿no? Sí, acabo de sí acabas de llegar Sí, ¿no? ¿Y por qué llegas aquí disparando? Más bien Más bien ¿Quién ha, quién ha sido? Vale ¿Quién? ¿Habéis muerto todos? ¿Os he matado a todos? ¿Os he matado a todos? Para empezar a empezar, aquí, aquí no se puede construir, vale, nadie puede llegar aquí y ponerse a construir. Sí, vale, pues aquí, tanto tú como tú, como tú, os tenéis que morir todo. Barra, clear, barra, clear y. Muy bien, ya no dejamos de tonterías. Hola, Vale, vamos a ver Aquí, para empezar, no se puede subir Venga, quítalo Bien Si a vosotros os entra un mafioso A robaros vuestro Vuestro Intento de Atraco, os lo puede quitar perfectamente. Yo he llegado y os lo he quitado. Bien. Vale, pues quien haya, pues quien haya, quien haya llegado aquí y haya, haya vuelto a venir, porque yo he matado aquí a tres y han vuelto todos. Vale, muy bien. Pues aquí el que se ponía a decir. Eh, vas en God, vas en no sé qué. Ese, ¿quién era ese? Vale, pues pues quien fuera ese, eh, que no vuelva a repetir esas cosas. Porque, para empezar, el hecho es que hayáis vuelto aquí, como tú, porque yo creo que a ti te he matado. A ti que te he matado. O a todos los que haya matado. Aquí no pueden volver. ¿Vale? Porque si yo os he matado a todos. Cada uno. Os volvéis a vuestro. A vuestro rol de antes. Y seguís donde estabais. Vale, pero Esto quítalo. No, aquí no lo puedes poner. No se puede construir. Mira, entra entrado Luquito y todo. Casa, ¿sí, no? sí, dentro, de tu, dentro de, tu, de tu recinto todo lo que tú quieras. Bien, pues eso eso por un lado Así que No hagáis más eso No volváis aquí Y ni intentéis Subir a, a, mi, a mi mafia Porque entonces me meto yo en mi mafia con una, En vuestra mafia con un anticoré Ok, eso no se puede hacer Eso es anti-roll Eso no se puede hacer Vale Sí, sí, vale Pero te han matado Te han matado y la has perdido, ¿no? Te has matado. Sí, no, pero no, no es eso. Es que tú, imagínate, yo estoy en un atraco, yo estoy en un atraco. Y tú, como mafioso que eres, quieres entrar el, en el atraco para robármelo. Puedes hacerlo perfectamente. Al igual que puede entrar un civil. En un atraco puede entrar cualquier persona a intentar, a in, a intentar robar el atraco. Que me estaba con la menita. A Jesus. Vale. Pues ya va a pasar una cosa a partir de ahora. Como yo vuelva a ver algo así de anti-roll, no vuelvo a desbanear a nadie. Vale. Sí, claro, estaba perma Es que yo no he yo no baneado por tiempo, yo he baneado perma Yo si baneo, baneo perma Ya, pero era perma Que la cosa es Voy a desbanear al g H. ¿Vale? Pero que esta cosa No se vuelva a repetir No, es que no me lo pueden petar. Es que si alguien me lo peta, se lleva un perma. Ese es el problema. Nada más, ¿no? Pues venga, ya os podéis ir aquí. A ver, me está llamando... Tres, hay tres. Tres solo, hay más. Ah, no, hay tres solo. Ah, bueno. Más? Podemos hacer un secuestro. Mira, hay dos médicos, cuatro mafiosos, tres polis. Vamos, vamos, vamos, rápido, rápido Y ya está, el resto de personas normales Vale, venga, vamos Vamos a hacer un secuestro o con tres polis mismo no parece que haya nadie aquí, ¿no? Venga, venga, ve, ve, ve, ve Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera de aquí, fuera de aquí. Yo cubro, dale, dale, dale. dale. Vale, vale, vale, vale. vale. Cubre, cubre, cubre, cubre, cubre. Salgan de acá, salgan de acá. Ah, mierda, estoy, estoy comprando sin querer. No, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! aparte. ¿En un segundo? Ostras. No viene, no viene, pero... Lo mete, lo mete. Sí, sí, sí, lo mete, lo mete, lo mete. Corre, corre, corre. Oh, eh... No sé, creo que eran 100.000. Sí, a ver, tengo 460.000 Madre, esto, esto te... ah, ¿tú, Tú cuánto tienes, ahora si eso nos repartimos y todo eh, eh, 364.000 Bueno, ahora nos repartimos, ahora nos repartimos en Deja, Déjala, déjala, la, la nígore, déjala sí, sí, sí. Eh, Voy a hacer una cosa ya ya. ¿Quieres llevar la calentar o la la arma que no, se ¿sí? usa? O la jaula. ¿Eh? La calentar, ¿no? ¿Entonces? Sí, como tú veas. Sí. Vamos, vamos. Me acompaña comprando uno. Voy. <risa> <risa> <risa> <risa> vale. <risa> Iba a decir no Mario, pero al parecer se la pela. Yo creo que aquí, sí, entonces sí, eh, bueno, vamos a dejar de aquí este vídeo porque si no esto se va a hacer eterno.